Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, eh, como ya dije en otro vídeo anterior, llevo hoy unas gafas especiales porque me han operado de un ojo y la luz así muy directa me irritaría mucho la vista y por eso tengo que protegerme. Bien, eh, <coughs> hay parejas que viven en un engaño compartido. Y de alguna forma, algunas de ellas muy claramente y otras, digamos, un poco más inconscientemente, pero no en un estado de inconsciencia total, sino una especie de preconciencia más que inconsciencia, viven en este engaño compartido. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a parejas que se dan cuenta de una forma reiterada, de una forma ya constante, de una forma muy, muy muy muy sostenida de que han fracasado han fracasado hubo un momento cuando se conocieron que se enamoraron que decidieron casarse o vivir juntos de una forma estable en muchos casos tienen hijos esos hijos incluso ya son mayorcitos pueden ser 7, 8, 10, 12, 13, 14 años, ¿eh? pero se dan cuenta que su matrimonio ha fracasado. Han intentado, muchas veces lo hacen reiteradamente, buscar una solución a su fracaso, pero se dan cuenta de que ese fracaso ya no tiene solución. Pero aún así, siguen juntos. Y. Buscan una serie de excusas, más o menos con fundamento, para seguir juntos. Se engañan de una forma más o menos deliberada, porque les asusta la idea de una separación. Claro, eh, en muchos casos, estas personas, como les digo, cuando se conocieron y se enamoraron, no se dieron cuenta de quién era la otra persona con la que iban a compartir su vida. Idealizaron, como suele ocurrir en los procesos de enamoramiento, idealizaron a la otra persona. Es decir, ¿qué quiero decir cuando digo idealizarlo? Que proyectaron en la otra persona sus ilusiones, sus deseos, eh, y eso lo pusieron invistieron a esa otra persona con todo ese ropaje, con todos esos sentimientos, con todos esos deseos, y la otra persona quedó de alguna forma convertida a partir de esa proyección en lo que ellos, en lo que a ellos les gusta, en lo que ellos deseaban, en lo que ellos querían. Pero qué ocurrió que cuando ya conviven juntos, la experiencia diaria, la convivencia diaria rompe esa idealización porque la fuerza de los hechos convertida en cotidianidad hace que esa idealización se vaya derritiendo poco a poco en la convivencia cotidiana y diaria esto al principio eh, la, las personas normalmente que les ocurre esto creen que lo van a poder solucionar y muchas de ellas intentan diversas soluciones, hablan entre ellos eh, se dan cuenta de lo que pasa eh, buscan algún tipo de solución pero en muchos, casos, en muchos casos y esto se da mucho no encuentran esa solución ¿por qué? porque es una solución que es simplemente que no existe porque ellos se van dando cuenta en esa convivencia diaria que la personalidad de cada uno de ellos es mm, tan diferente, tan distinta que no puede eh, entrelazarse, que no puede compaginarse, que no puede, eh, digamos, no pueden soportar una convivencia, una convivencia. Ahora bien, este tipo de parejas, eh, generalmente, en ellos se produce una especie de autoengaño, una especie de autoengaño y también un engaño compartido. <coughs> suelen pensar, suelen pensar muchas de estas parejas, para no separarse ponen como excusa los hijos. Tienen hijos, piensan que que bueno que no le van a hacer esa cosa a sus hijos de separarse, etcétera, Y entonces aguantan y aguantan y aguantan y están a veces años, muchos años, eh, haciéndose mucho daño porque ya entre ellos no solo no hay eh, el amor y el cariño suficiente para, para vivir juntos, sino que realmente empieza a producirse, en muchos casos, una, una, un estado de, au, de autoversión y de heteroversión. Eh, y en muchos casos también se produce lo que, la infidelidad. Es decir, muchos, muchas de estas parejas toman como excusa para ser infieles el hecho de que su pareja no les ofrece lo que ellos necesitan. Esta es una excusa que ellos la ven razonablemente suficiente como para decir, bueno, mi pareja no me ofrece lo que yo necesito y por tanto esto es, es causa suficiente para que yo sea infiel, sea el hombre la mujer o los dos. Y esto va haciendo, va, va mermando cada vez más la, la relación entre ellos y convirtiéndose en una relación que en el mejor de los casos es respetuosa, respetuosa, pero en muchos casos se convierte en una en una relación violenta y agresiva en mayor o menor grado. Una cosa que suele asustar a este tipo de parejas es el hecho de estar solos ante el peligro, es decir, el hecho de separarse y estar solos ante su vida. Ante su vida no quiere decir ante sus hijos, no, porque muchas de estas parejas eh, se ven eh, suficientemente eh, competentes para poder... Eh, eh, llevar eh, con sus hijos una vida normal aunque estén separados. Ese muchas veces no es el problema. El problema es otro que, que ellos vienen arrastrando, no en relación a este caso, sino en relación a su vida en general. Y es que son personas que no son capaces de digamos, de poder afrontar la vida eh, estando, como aquella película de Gary Cooper, solos ante el peligro. No, esto les angustia tanto, les, les, les asusta tanto, les da tanto miedo y tanto pavor que son capaces de refugiarse en una relación enfermiza, agresiva, eh, intolerante, eh, salomasotista, para ir tirando. Y muchas de ellas, llega un momento en que ya esa situación se, se hace tan insoportable y es tan, tan eh, digamos, tan engañosa y tan y tan agresiva que ya tienen que separarse porque ya no hay y todo el mundo se lo dice y todo el mundo se da cuenta y al final lo hacen a la, a la pura fuerza y presionados por los acontecimientos que ya se han desbordado y les han desbordado totalmente como digo esta, este tipo de parejas tienen un problema y es que les asusta mucho la idea de estar solos pero no de estar solos con los hijos sino de estar solos ellos en la vida siempre se apoyan en los demás eh, tienen que siempre tener un montón de apoyos para poder, para poder hacer frente a la vida y son incapaces de, eh, eh, no han elaborado, no han conseguido la suficiente firmeza en su personalidad como para poder afrontar una vida ellos sin tener que mm, apoyarse de una forma enfermiza, porque también existe un apoyo sano en nosotros. Eh, generalmente son personas que han elaborado muy mal los sentimientos agresivos, es decir, los sentimientos agresivos, como ya he dicho en otros vídeos, son sentimientos, no son sentimientos, son sentimientos humanos. Muchas cosas de la vida nos producen agresión, y es normal que nos produzcan agresión, no nos pueden producir otra cosa, no todo nos va a producir alegría, amor y sentimientos maravillosos. Hay cosas, hay situaciones, hay que nos producen rabia, nos producen agresión, y es normal que nos produzcan eso. Eh, no es lo mismo que nos den un beso de cariño que nos peguen una patada en los, en los tobillos, ¿no? Claro que no. Eh, lo primero nos producirá alegría, lo segundo nos darán ganas de dar una torta a aquel que nos ha dado esa patada, ¿no? Bien. Entonces, estas personas han elaborado muy mal lo que, lo que yo diría los sentimientos agresivos. Los sentimientos agresivos, cuando los. Eh, digamos, pueden convertirse en actitudes de firmeza, la agresión bien elaborada puede convertirse en, en una agresión que nos ayuda a, a ser firmes, por ejemplo, eh, esto que le digo, si alguien a ustedes les trata mal, ustedes esa agresión que ustedes sienten hacia esa persona, no necesariamente la tienen que convertir en un impulso, en un impulso es algo que no se piensa, es algo que no es elaborado por nuestra capacidad de pensar, sino es algo que se lleva a la práctica de una forma así, ya, ya mismo, ¿no? Entonces, este tipo de personas, como digo, eh, eh, normalmente no han podido convertir la agresión en firmeza. En firmeza, es decir, en tomar esos impulsos, coger esos impulsos, elaborarlos y pensarlos para tener una actitud de autorrespeto y de hacerse respetar entre los demás, por tanto se ven como muy acorralados eh, por, por, por ellos mismos, por su propia insuficiencia y se ven incapaces de abordar la vida solos. Es importante eh, no llegar en estas situaciones a grados en los que la convivencia se convierta en algo muy destructivo y puede hacerlo y de hecho se hace con cierta frecuencia eh, la excusa de los hijos, mire, la excusa de los hijos, hay que decirle a estas parejas una cosa, los hijos no son tontos, los hijos respiran el clima que hay en la familia, respiran el ambiente que hay allí, y una pareja que es, ha llegado a esta situación, que está en esta situación, está haciendo mucho daño a los hijos, mucho daño, incluso aunque intenten delante de los hijos aparentar que no hay ningún problema, los hijos se están dando cuenta de todo de casi todo, por lo menos. Por tanto, sería, en muchos casos, mucho mejor para los hijos decirle, decirle a los hijos, tener un gesto de verdad y entre ellos mismos también, amar un poco la verdad y decirle a los hijos, mirad, hemos, no nos entendemos, el papá y la mamá no se entienden, tienen problemas, eh, eh, ponerle estos ejemplos sencillos que se le ponen, y mira, tú también a veces con un amiguito o con una amiguita no te llevas bien porque hay diferencias porque tiene una forma de ser u otra, etcétera, poner este tipo de ejemplos para que lo entiendan y decirle, mira, el papá y la mamá no, no, ellos van a seguir queriendo como papá y como mamá, pero no pueden compartir la vida juntos y por tanto se van a separar. Esto evidentemente será triste para los hijos en muchas ocasiones, en otras será eh, una liberación, una liberación para ellos también, y entonces, bueno, pero los hijos tendrán que hacer también el duelo, de la separación. El duelo de la separación no solamente lo hacen los padres, también lo hacen los hijos a su manera y a su forma, también lo tienen que hacer. Pero hay que ayudarle a hacerlo, pero no hay que estar teniéndoles en una mentira que a ellos también les corroe por dentro, les produce una gran tristeza y un gran desaliento y una gran desilusión y les hace mucho daño. Eh, Tomar la decisión basados en esa verdad de que no podemos vivir juntos, eso también es bueno para los hijos, porque los hijos aprenden a enfrentarse a la vida con la verdad, no con la mentira. Lo contrario les hace ver ahí a unos padres que son unos mentirosos, y que se están mintiendo a ellos mismos y que están mintiendo a Y eso a ellos les hace mucho daño y, eso, y, eso. y ahí tienen un modelo en los padres, que evidentemente no es nada aconsejable ni nada bueno para ellos. Bueno, eh, lo que le intento decir con esto, que es bastante frecuente, es que, eh, sí, eh, ¿qué tienen que hacer para que esto no se produzca? Mire, una cosa muy importante, ya lo he dicho en algunos vídeos en los que hablo de la pareja, es que antes de compartir su vida con alguien, ustedes tienen que conocerle bien, para conocer bien a una persona es una cosa compleja, difícil, requiere tiempo, tiempo, tiempo. No un día ni dos, sino meses, incluso años. Y esto, ustedes no pueden decir, vamos a tener un hijo, vamos a vivir juntos, vamos a compartir nuestra vida, si no tienen un conocimiento real, no así de cuatro días de fiesta, eh, cuatro salidas maravillosas, cuatro besitos, cuatro eh, relaciones sexuales y todo qué maravilloso es, pero luego todo eso se va se va, eh, va esfumando eh, con el paso de la convivencia y cuando la realidad se hace presente de una, de una forma pura y dura. Entonces, el conocimiento, hay que conocerse, hay que tener tiempo, hay que darse tiempo, no hay que precipitarse. Y, y si uno está viendo cosas, está intuyendo cosas, está aunque no la vea claramente con esa persona que no terminan de convencer, debe someter eso que está viendo, eso que está experimentando, lo debe someter a la prueba del tiempo, a la prueba del tiempo y a la prueba de la reflexión sobre todo eso. Y fruto de toda esa reflexión, de toda esa experiencia, de todo ese tiempo compartido y analizado, ustedes entonces tomarán una decisión de si seguir con esa persona o no seguir pero no deben meterse en esa camisa de 11 bares, como se suele decir, de empezar a, a compartir juntos y a tener hijos cuando todavía el conocimiento que tienen de ustedes mismos y de su pareja es más que insuficiente, porque eso luego va a perjudicarle mucho a ustedes, van a perder unos años de su vida y van a hacer un daño muy grande a esos hijos que, que tengan. Por tanto, un poquito de paciencia, un poco de conocimiento, reflexión, dejar que el tiempo aclare las cosas no así de una forma pasiva sino de una forma activa de forma que ustedes al mismo tiempo que pasa el tiempo hagan una reflexión sobre todos esos aspectos que están viendo que no les convence bueno, pues nada más eh, espero que esto les ayude a, a cometer menos errores y a elegir una buena pareja y a que sea una pareja que en la medida de lo posible eh, salga felices y, y que ustedes puedan tener una vida dichosa en pareja. Pues nada más, gracias y un saludo para todos ustedes.